Se ha un operativo en la ciudad del Alto, exclusivamente en, el, en la feria de peros comúnmente llamada. Se ha decomisado 48 canes, de, perdón, 48 animales, 32 canes y 16 gatos, de los cuales de los 32 canes tenemos tres perros peligrosos, un bull terrier y dos pibus. El bull terrier fue remitido al, al centro penitenciario de Chonchocoro, y los pibú que te, tienen las orejas mutiladas y está suturado con hilo de calzado, hilo de zapatería. Actualmente, esos, esta noche estos animales van a ser remitidos a, a la casa de de Yayagua para que cumplan servicio allá. Los otros animales, uno ya muerto, uno porque tiene a la deportiva virus y no ha podido aguantar el... El, el tratamiento correspondiente. Actualmente los otros están presentando diferentes sistematologías. Anda positiva para virus, a moquillo, otros están con parasitosis, otros animales están con hongos y diferentes enfermedades.